Niños. Los países del tercer mundo, en el Sáhara, me viene África, me viene Siria con el tratado vergüenza, injusticia, desesperación. Un, un plato comunitario con mucha gente alimentándose a base de eso. Pues el tercer mundo básicamente. Pues me imagino un niño negro, porque es lo que se ve siempre en la tele, llorando, sin recursos. Un plato vacío. Eh, África, el continente africano. Siria. Sí, el continente africano, me imagino a lo mejor un sudán, me imagino un lugar desértico, un yo en poca agua también. Niños y y desigualdad y en países subdesarrollados antes pero actualmente yo creo que muchos países la cara de una mujer negra moscas amb el cap una imatge que que, que basta bueno que, que la va a ver per internet fa molt de temps d'un criu que está todo inflat y que y que té un, un cuerpo al costat amplia extensión resecada resquebrajada y bueno, todo ese tipo mucho calor. Familia, niño. Pues yo creo que el hambre es el fruto de, de toda la desigualdad, ¿no? que, que existe hoy en día en el mundo capitalista, donde unos tienen mucho y otros no tienen ni para comer, por ejemplo. Ah, en un niño de raza negra, con los ojos hundidos y con las costillas vistas. Y... ...los típicos niños de, de Biafra que me contaba mi abuela... ...eso es lo que pienso cuando, cuando me hablan de hambre...